con una conferencia titulada Municipios y Municipalismo en la República Dominicana y España. En la mañana de este viernes se llevó a cabo la inauguración del Diplomado, Gestión Municipal y Desarrollo Local, el cual contó con la participación de alumnos, así como autoridades del Recinto San Francisco de Macorís, y los expositores Miguel Ruiz y Juan Manuel Ruiz a la gestión municipal o sea, ninguna gestión municipal que vaya de espalda a su población puede ser una gestión municipal eficiente y ninguna participación para desarrollar una localidad que esté al margen de la autoridad, o sea, al margen del ayuntamiento tampoco va a hacer buena gestión por lo tanto, es una digamos, una simbiosis la comunidad y el ayuntamiento. El diplomado es auspiciado por el ayuntamiento de este municipio junto a la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.